Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo más para el canal El día del les la review de dos figuras bastante interesantes que ya pueden estar viendo Y estoy hablando de Cerebrón y de Mono Araña Dos alienígenas bastante infravalorados pero que son bastante lindos y bastante geniales Pueden ver que es la versión completa, es decir, viene con todos sus accesorios Así que comencemos En primer lugar vamos a echar un vistazo a las cartas Que ya se las saben gente, son unas cartas bastante difíciles de conseguir Sobre todo en este punto, en este año Y... Más aún en un estado como este, que literal es un estado perfecto. Es como si lo hubiese sacado yo mismo del paquete. Vale, podemos ver que dice Cerebrón, Brainstorm y Artrópode del planeta Encephalonus 4, especie Cerebro Una pequeña descripción de la alienígena y por la parte trasera, ya saben, la imagen de Ben 10 Alien Force. Podemos ver que tiene su estatuilla para el Omnitrix en perfecto estado. Y la figura. Podemos ver que Cerebron cuenta con una anatomía bastante curiosa. Y con. Bueno, algo, un secreto bastante interesante que yo lo vi y dije, wow, no sabía que era esta versión, yo pensé que era el deluxe. Así es, estoy hablando de su cerebro. Se pueden abrir sus, eh, su capa de la cabeza y dejar al descubierto su cerebro. Miren qué interesante. Esta figura de Cerebrón tiene articulación en sus brazos, no en sus codos lastimosamente, solamente en sus brazos, y en su cintura. Nada más se puede mover. Es una figura un poquito débil en cuanto a articulación. Pero que es bastante linda, bastante hermosa. Y muy bien lograda. A mí me encanta muchísimo ese verón. Es uno de los aliens que más me gustan. Por no decir de mis favoritos. Y que considero que está muy infravalorado. ¿Qué opinan ustedes sobre esta figura? Ahora vamos a echarle un vistazo. Voy a dejarlo aquí un momento. Esperando un poco. A Mono Araña. O Spider Monkey. O Macaco Araña como dice aquí. Que bueno. Del planeta... Arak... Aranacimia. Y de la especie. Aragnochimpancé. chimpancé. a ver su. Diseño. Y su breve descripción. Por la parte trasera. El diseño de. Bendies Alien Force. Podemos ver su. Símbolo del Omnitrix. Bastante. En perfecto estado. Muy lindo este signo del Omnitrix. Y podemos ver la figura. Esta figura. Eh, me dijeron. Que tenía un pequeño detalle. Y es que siempre se le sale la cola. Esta figura es muy difícil de conseguir con cola. Entonces yo la vi con cola. Y dije. Epa. Tiene que ser mía. Y la compré. Podemos ver que está en un estado perfecto, literal. Está perfecto, nadie me puede decir que no. Es como si yo lo hubiese sacado hoy mismo, antes de esta review. Vale. Cuarto, articulaciones. Tiene la articulación de la cabeza, que no solamente es de un lado para el otro, sino que tiene como subida y bajada de los brazos. O sea, de sus, de sus seis patas. Y bueno, de la cola levemente que se puede desmontar. Podemos ver su Omnitrix, está muy bien pintado, absolutamente muy bien pintado. Y bueno, eso sencillamente. Es bastante rápido esta review, son bastante rápidos de analizar estas figuras. Ya que no cuentan con tanto y sin apertura, sin unboxing, no duran tanto realmente. Pero la verdad es que están muy lindas estas figuras. Son de mis favoritas, son de las mejores. Y considero que Bandai ha sido un muy buen trabajo. qué opinan ustedes sobre estas figuras les gustan, se las comprarían. Ya las tienen en su colección, les gustaría que fuesen parte de su colección. Pero bueno, sin nada más que añadir, nos vemos en una próxima review. Si ustedes son Team Cerebrón, díganlo en los comentarios. Y si son Team Monoraña, también. Vamos a hacer un pequeño versus. ¿Cuál prefieren, Cerebrón o Monoraña? Díganlo aquí abajo en los comentarios. Nos vamos a hacer una próxima review. Adiós. Chamoy.